Derechito al vicio somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Pokémon Espada y Escudo de Origen Perdidos. Pero es la versión chinesca, la versión que llega por estos lares del continente. Por acá en el fin del mundo llega al fin este último paquetito chinesco. Donde veremos si tiene las cartas nuevas o no. O si tiene cartas de otras expansiones. Junto con el unboxing del juego de cartas de Fortnite número 27. Paraíso del capítulo 3 de la temporada 4. Donde veremos si al fin nos va a salir el pelado del rayo. ¿Nos va a salir Black Adam de una buena vez? ¿O es que acaso no existe? esa carta, comentanos debajo si ¿sí? la conseguiste o oh, es solamente un mito, es un mito que existe. Pero bueno, vamos a irnos derechito al vicio, sin antes, obviamente, saludar a quienes nos escriben todas las semanas. Un mega saludazo para Simon Max, que estuvo viendo los videos en estos, últimos en estos últimos videos. Y también un saludazo para quienes piden siempre que abramos cartas Pokémon. Me da saludazo, vamos a ver entonces qué tipo de cartas nos saldrán en este paquetito totalmente brillante, totalmente al alcance de tu bolsillo y con cartas de buena calidad. Ahora sí, empecemos, empecemos primero por el paquetín y después por los sobrecitos de Fortnite. Quiero saber si al final me va a salir, sí o no, el Black Adam. Como ven, en la portada vemos que tiene el logotipo de origen perdido en español. Muchas de estas cartas chinescas ya están dobladas al español, otras están en inglés, otras directamente están en su idioma original. Dice arriba el logotipo de nuevas cartas, Pokémon, este tipo de paquetes, este tipo de paquetes brillantes. Cuando son de Pokémon o de yu gi oh suelen ser de buena calidad o de la mejor calidad posible que hay dentro de, del mercado de cartas chinas. Así que si te vas a China y querés traerte cartas, tenés que elegir de este tipo. Pero, pero, pero, a veces pasa. Acá vemos que de fondo brilla con de todo. Brilla tremendamente como un shopping. Y a ver qué nos dice. Supera el punto de no retorno. A medida que el límite entre las dimensiones se rompe Giratina. Viestar sumerge al mundo en la sombra abismal de la zona perdida. Mientras Herodactyl v Viestar aprovecha este poder distorsionado. Magneson, Trapion, Hisuian Gudra y e Hisuian Zoroark. También aparecen como Pokémon V-Stars. Bueno, tiene, el, tiene la descripción del de los Origin de Sword and Shield vamos a ver si las cartas son iguales pero bueno, suelen pasar esas cosas a veces las cajas que nos traen acá a la Argentina no suelen tener las cartas que tienen en su interior ya que las cajas se vienen por separado de las cartas, entonces acá los ensamblan vamos a ver si tenemos la suerte de que salgan cartas de origen perdido y si saldrán en español o en inglés Vamos a ver, ta, ta, ta, ta, ta. como vieron la parte de atrás sigue siendo la misma que las cartas originales No ha cambiado nada, no hay otra imagen, no tiene la imagen de la parte de atrás japonesa Así que la puedes usar tranquilamente Pero al frente ya arrancamos con la primer cartuli que es el Gartobor, el garbodor VMAX La bolsa de basuras el Pokémon que tiene la habilidad acumulación de basura Obviamente es la versión Gigamax Max de Garbodor B. Y tiene el ataque Giga Pestilencia que causa 120 de daño. Y el Pokémon activo de tu rival pasa a estar envenenado durante el próximo turno de tu rival. Ese Pokémon tampoco podrá retirarse. Lo envenenas, le causa 120 de daños. Y encima no se puede. No puede huir. No puede huir ese Pokémon del oponente. Está bastante bien. Solamente necesita dos energías para efectuar ese ataque. Así que te sirve. Y me sirve a mí también. Vamos por la siguiente carta. Si va la primera carta, como suelen ser en estos sobres, en estos paquetes, suele tener este efecto metalizado que está bastante copadeño. Bien, nos encontramos acá a Vespi Queen, la reina de las abejas con 120 puntos de vida, tipo hoja. Tiene el ataque fiebre de miel que causa 60 de daño por cada carta de miel que tengas en tu mano, una carta bastante copada. Y perforar que causa 90 de daño. Pero, pero, pero, la siguiente carta que nos encontraremos es un Paunear metalizado, un Paunear metálico de una carta básica de 60 puntos de vida con el ataque carga descuidada. Me gusta mucho el arte de las cartas, como diría el niño Liniers, pero sí, me gusta mucho el arte de los diferentes dibujantes que hay en estas colecciones de Pokémon. Tenemos a Cricketun por acá, que es el Pokémon que, bueno, es el Pokémon grillo, el Pokémon que grillea con de todo. La evolución de Cricketot con 90 puntos de vida tiene la habilidad Melodía Rebosante. Tus Pokémon hoja en juego, excepto los Cricketun, obtienen 40 puntos de vida más. No puedes aplicar más de una habilidad Melodía Rebosante a la vez. Está bueno, está buenardo como para equilibrar tu deck de tipo hoja. Vamos por la siguiente. Ah, y tiene un ataque Cuchillada de 50 de daño. Tenemos a Bastiodon, la evolución de Sheldon, con 160 puntos de vida tipo metal y la habilidad Fortaleza Primigenia. Los ataques de los Pokémon B de tu rival hacen 30 puntos de daño menos a tus Pokémon, después de aplicar debilidad y resistencia. Y tiene un ataque llamado Bloqueo de Hierro que te causa 130 de daño a tu oponente y 30 voz. Nada mal, nada mal para un Pokémon tipo metálico, con bastante vida. Vamos por el siguiente... Y lo bueno de estos Pokémon, porque además de que están saliendo de que hay puros Bees, de que están los stars y que ahora están los Ex, que volvieron con de todo, como tu Ex. <risa> estos Pokémones comunes, que no suelen tener tanta vida, pero que tienen buenas habilidades, cuando son... Bueno, cuando son vencidos en batalla solamente le dan al oponente una carta premio Mientras que los Pokémon B le dan dos cartas premios o los Pokémon Bee Max le dan tres cartas premios O sea, vos tenés dos VMAX que fueron derrotados y ya perdiste la partida Con estos, con estas cartas comunes, con estas cartas que no son los Vips Podés soportar un poco más tu partida mientras vas acomodando a tus Pokémon en la banca Después tenemos a Mesprit, 70 puntos, tipo psíquico, con la habilidad Velo Mental. Si tienes a Uxie y a Self en juego, tus Pokémon no tienen debilidad. Tiene un ataque llamado Cabezazo C. Está bueno la habilidad, pero, pero, pero requerir que estén los otros dos Pokémon ahí en tu banca es como que sí o sí estás llenando tu mazo, estás llenando tu mazo de los tres. De Mesprit, del pobre Axel y de Uxie. Vamos también por... Vidril, tenemos un Vidril B acá Con 210 puntos de vida Bastante bueno, tipo hoja Con el ataque hilo que causa más de 40 de daños tirando una moneda O picadura de enjambre ¿Eh? Vamos por la siguiente tenemos al Hitran B Max. El Hitran B Max tiene 330 puntos de vida. Tipo juego, la versión la de Hitran B. Y tiene la habilidad Ganancia Magma. Una vez durante tu turno, si tienes un estadio en juego, puedes curar 50 puntos de daños a este Pokémon. Epa, epa, epa, está bastante bien. Y tiene Maxi Estallido Igneo, que causa 180 de daños y quemadura a tu oponente. Muy buena carta, muy copada Y solamente necesitas evolucionar a tu kitran B Vamos por la siguiente que es el Pero ojo con este, si a este lo perdés Le das 3 cartas de premio a tu oponente Después tenemos al overquill de Hisui Con 130 puntos de vida, tipo oscuridad Tiene el ataque sucia presión Y perforar de 70 de daño Un pequeño pez espada Un pequeño pez, bah ¿qué pez espada Es un pez fushi, Fugu Ese pez venenoso y delicioso que come Homero en las primeras temporadas lo tenés acá como Pokémon. Después tenemos al pequeño Cyndaquil. Un clasicazo en esta nueva versión. Con 60 puntos de vida tipo fuego. Con el ataque cargar energía para tener dos energías en tu mano. O carbón activado. Epa, epa, epa. Está bastante bueno. Bastante bueno para ir evolucionándolo de a poquito hasta tener un... Typlosion de Hisui Acá tenés su evolución Typlosion Pero de una versión psíquica Con 150 puntos de vida Con la habilidad Orbe Sobrenatural Que te permite descartar una carta De energía psíquica de tu mano Para poder usar esta habilidad Una vez durante tu turno Puedes dejar al Pokémon activo de tu rival confundido y quemado y además tenés el ataque a atadura sombría que te causa 90 daños que durante el próximo turno de tu rival el Pokémon defensor no puede retirarse o sea lo vas a confundir lo vas a quemar y encima no lo, lo, lo bloqueas bloqueas al Pokémon del oponente bastante bien vamos suave y encima si el estilo de dibujo me gusta un montón Cinderquill y su versión Type Lotion de Hisui Después tenemos un Avaluk de Hisui El Pokémon, el Pokémon Estalactita, va, no es una Estalactita Sino que es como si fuese un glaciar Es como si fuese un cacho de hielo Con patas tortuga Bueno, tiene la habilidad hielo masivo Que hace que los ataques hagan 30 puntos De daño menos a este Pokémon Después de aplicar debilidad y resistencia Y tiene 140 de daño Va, de vida, te causa más de 100 de daño Con el ataque viento Viento carambano Después nos encontramos a Cleavor la evolución de Scyther, pero es esta versión origen, esta versión de Hisui, esta versión antigua, con 210 puntos y tipo tipo lucha sería acá, o tipo... ¿Cómo es que se decía? No me acuerdo cómo se decía en español, pero bueno, tiene el ataque corte y tajo acha. vamos por la siguiente, que es la primer carta de estadio de esta cajita que es el Templo de Sino. Todas las energías especiales unidas a los Pokémon, tanto tuyos como de tu rival, proporcionan una energía incolora y no tienen ningún otro efecto Está muy bueno para contraatacar a los mazos que utilizan muchas energías especiales Los mazos que quieren agarrar cartas extras, los que le quieren dar habilidades extras a sus Pokémon, los puedes bloquear con el templo de Sino. Pero ojo, vos tampoco vas a poder hacer lo mismo Vamos por la siguiente que es Dartrix, la evolución de Rowlet, de la pequeña lechuza con 90 puntos de vida tipo hoja, tiene el ataque aleteo de 30 y a la cortante de 60, lo tenemos acá, volando con de todo, con nubecitas a su alrededor, y nos encontramos al Palque origen B, Astro, te puedo decir que es la mejor carta, una de las mejores cartas de esta colección, con 280 puntos de vida tipo agua, la evolución de pal origen B, tiene el ataque oleaje subespacial, este ataque hace 20 daños más por cada Pokémon en banca además de los 60 normales, y tiene la habilidad Portal Astro, durante tu turno puedes unir hasta 3 cartas de energía agua de tu pila de descartes a tu Pokémon de la manera que desees, solo puedes utilizar una habilidad Astro por juego o por turno, no, por juego, por partida vamos por la siguiente que es el Cricket Talk tenemos acá la prevolución del monstruo cigarra que lo vimos anteriormente con 60 puntitos de vida y con el ataque tropezón. Vamos por otro v Max, otro v Max que tenemos al machón Max. A este, a este te digo si no viste nuestros videos anteriores, lo sacamos metalizado de uno de los sobrecitos, de los sobrecitos de la colección anterior. Vamos a ver, vamos a ver, sí, es el mismo, con 330 puntos de vida, tipo lucha, con el ataque venganza destructora que causa más de 80 daños y llega puñición, dice acá en español, con 240 puntos de daño, una locura total, muy copada, muy copada con las manos ahí todas, todas amarillentas, llenas de energía. Vamos por el ataque vamos por la carta de Cleavor Vieron que teníamos la versión B, ahora lo tenemos como un hacho Con 140 puntos tipo lucha, con el ataque Esparcir Y pla oh, Placaje Rocoso te hace 150 de daño 150 de daño hace la evolución de Scyther, tremendo total Vamos por la siguiente que es el Deciduage de Hisui B Lo tenemos acá la evolución final del Pokémon Lechuza inicial pero en la versión de Hisui Que lo tenemos como si fuese uno de esos Uno de esos samuráis Ronins Que tienen eh, un sombrerito de paja en la cabeza Bueno, lo tenemos acá con El ataque casa de montaña Y disparo a bocajarro con más de 100 de daños Y el arte que está tremendo Me encanta totalmente Vamos por la siguiente carta que es una una pequeña Kirlia, Kirlia con 90 puntos de vida tipo psíquico, la tenemos acá alrededor de las florecitas todas azules, es la evolución de Ralts y tiene el ataque Explosión Teletransportadora, causa 30 de daño y te permite cambiar por uno de tus Pokémon de la banca Me, se la recontra banca, se la rebanca Kirlia. Tan, tan, tan. En esta colección van a ver algunos Pokémon que son radiantes Y entre ellos nos encontramos con How Lucha Radiante Con 90 puntos de vida Tipo o, tipo lucha obviamente Y la habilidad Gran combate Mientras este Pokémon esté en tu banca Los ataques de estos Pokémon hacen 30 puntos de daño más al Pokémon vivax activo de tu rival Y con dos energías ya le puedes dar una patada de espiral Con 50 puntos de daño Así que le puedes dar a un vivax como 80 puntos de daño de una Vamos por la siguiente tenemos el pequeño combi El pequeño combi que era la prevolución de. A ver, a ver, a ver, ¿dónde estás? La reina de las abejas La Vespi Queen. Lo tenemos acá, que tiene una habilidad muy copada Repartidor de miel Busca en tu baraja una carta de objeto, la enseñas Y la pones en tu mano, después barajás la carta de tu baraja ¿Qué objeto vas a buscar? Vas a buscar la carta de miel que es lo que justamente Necesita Vespi Queen para causar más daño A ver, vamos por la siguiente Tenemos un Bronzor con 60 puntos de vida tipo metal, tenemos acá el pequeño a ver el pequeño ataque de presión metálica que te causa 20 y que puede paralizar al oponente tirando una moneda, te tiene que salir cara, claro que sí y vamos por el pequeño Swinut, el cerdito de nieve que después se transforma en tremendo mamut con el ataque estampida, viento, eh, hielo y 60 puntitos de vida tipo agua Vamos oh, por Starmie, otra carta de tipo agua con 190 puntos de vida Starmie B, tiene el ataque espiral de energía y rapidez, me gusta mucho el dibujo, me gusta mucho las cartas tipo B. Y hablando de tipo B tenemos otra más de tipo agua y no es nada más y nada menos que Palkia Origen B, que es justamente la que necesita la Vmax para poder ser invocada y tiene el ataque dominio de la región. Hidro Descanso que te causa 200 de daño 200 de daño total al oponente Pero no puedes atacar en el siguiente turno Está muy equilibrado Muy equilibrado este pal que origen B Me recontra copa Vamos por la siguiente que es un Togepi, el pequeño pokémon huevo, el pequeño pokémon de la segunda generación con la habilidad Toque de Felicidad. Cuando juegas este pokémon de tu mano a tu banco durante tu turno, puedes curar 10 puntos de daño a tu pokémon activo. Está bien, no mucho, pero está bien, tiene 50 puntitos de vida. Y tenemos al lado su evolución Togetic con la habilidad Voz de Felicidad, que este te cura. 30 puntos de vida cuando es invocada cuando es invocada de la mano al campo 30 puntitos de vida, me gusta mucho el tick. pero bueno, recuerden que también está después la evolución, la evolución para tener los tres juntitos Después nos encontramos con Oshagut con 70 puntos de vida Tipo agua la, la, ¿cómo, ¿Cómo lo llamarías? ¿Es una marmotita? ¿Es una marmotita? Es un Pokémoncito de agua de 10 puntos de daño te causa con toque Es muy lindo, muy lindo esta pequeña nutria Ah, era una nutria, no es una marmota Es una pequeña nutria de agua Y por último, a ver Ya estamos en las últimas cartas Tenemos energía de hoja Energía de hoja de esta colección Energía de fuego de esta colección y energía de agua de esta colección, a ver si abajo tiene el número de la carta. No, estas energías no tienen el número de la carta como tienen el resto de las cartas que sí tienen los números y las rarezas. Pero bueno, entonces nos encontramos con una caja que tiene buenas cartas. Pero pero pero ustedes se habrán dado cuenta si estuvieron viendo nuestros videos anteriores, si estuvieron viendo los unboxings en los sobres de Pokémon que... Estas cartas no son de origen perdido, sino que son de la colección anterior, la que estuvimos abriendo en los sobres, así que no nos engañaron. ¿Se equivocaron de caja? ¿Lo ensamblaron mal en la Argentina? Todo eso y más lo descubrirás en el próximo episodio de Unboxing de Cartas Chicas. Bueno, en realidad no lo sabemos, pero por el lado bueno es que vienen muy buenas cartas. Y que nos salieron un montón de cartas que no nos había salido en los sobres El lado malo es que es de la misma colección anterior Así que tendremos que esperar un poquito más para ver si nos salen cartas chinas de las últimas colecciones Así que vayamos ahora a ver, vamos a ver las de Fortnite 27 Que estas sí, ya tenemos varias repetidas, ya tenemos varias copadas Pero nos falta la más importante, el dolape de trueno Aquel que iba a cambiar el universo de ese Comics en el cine, supuestamente, lo vamos a ver. Vamos a ver si nos sale ahora con un poquito de suerte. Danos un poco de suerte con tus comentarios, vamos a ver. Vamos a arrancar por esta. Y vienen cinco cartulis. Vamos a empezar por la primera que... Tenemos ya al famosito Cause Skeleton. Todo ahí flúor para brillar en la oscuridad. La carta no, pero el personaje sí recontra brilla. Con unos 895 puntos de ataque y 960 de tecnología, nada mal Tipo puño, con un fondo ahí, fluor, violeta, que está copado Seguido por la carta del Geometrix, todo dorado, todo cúbico Tenemos al Geometrix ahí con 975 puntos de tecnología, 910 de ataque y 615 de resistencia pura. Tipo mano. Tipo mano así que le gana el tipo puño de caos. Seguido por What the fuck? ¿What the fuck con esto? Dos en el mismo sobre. Dos caos en el mismo sobre. Eh, como que realmente estuvo estuvo, estuvo perezosa la, mas, la máquina mezcladora de cartas esta vez. Dos caos ahí con 960 puntos de ataque. Lo tenemos ahí tipo puño. Es una locura total. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos por la siguiente. Espero que no sea esto caos. Lo tenemos a. La balada de Lil Grace. Tenemos un vinilo musical que hace mucho que no nos salía. Con 760 puntos de resistencia de la carta. 4668 de la colección. Y es tipo mano. Y por último, la última carta Dada vuelta de este sobrecito es Nada más y nada menos que El cifer pique El cifer Piqué El, cifer pica, el que el que pica con de todo Tipo puño, ahí con una mirada atronadora Con 970 puntos de ataque 900 de tecnología y 630 de resistencia Es el cifer Piqué No es el Cipher Piqué Que terminó dejando a Shakira Pero bueno, en un mismo sobrecito no salió dos caos Esto sí que es re cualquiera Pero bueno, vamos a ver por por el siguiente sobre, si sí, nos sale algo cualquiera. Así tenemos suerte. Vamos a... Vamos a ver. Vamos a ver. Abrimos. Tenemos cinco, so cinco cartitas. Y la primera que nos encontramos es el pico celebratory slice. Un pico para celebrar con pastel ahí. Pastel de naranja. Con 920 puntos de ataque. 805 de tecnología. Y unos 775 de resistencia. Y es tipo tijereta. Claro que sí. Seguido por... El paso de baile, el paso de baile en la parte que ya teníamos acá de Ariana Grande. Ariana Grande que se ve majestuosa, cósmica, poderosa en Fortnite. Es una carta de tipo mano con 930 puntos de resistencia. Mirala que brillante que es, que genial. Vamos por la siguiente que es... El pico Spider Snare, un pico, es un pico tamborín, es un pico tambor, pero de Spider-Man, en qué momento tocan los tambores de Spider-Man, pero bueno, se fue de Corso con 910 puntos de tecnología, 910 puntos de ataque y 680 de resistencia, tipo tijera, seguido por el... Mato Marauder, lo tenemos al Mato Marauder acá, el merodeador que mató, con 985 puntos de tecnología y 900 de ataque, tiene 615 de resistencia y es tipo palmas, palmas para todos los que les guste el Mato Marauder. La última carta de esta tanda, de esta ocasión, va a ser el pico de Nodding's Gift. El regalo de la nada, un pico mortífero con 950 puntos de ataque, 845 de tecnología y 705 de resistencia. Bueno, te puedo decir que... Una mano bastante floja, un sobre bastante flojo este Pero Indaparty está bueno, está bueno para darle más poder a tu masito Para hacer un mazo de Ariana grande completamente Como los que hicimos en nuestros videos anteriores Bueno entonces este fue el unboxing de sobrecitos de Fortnite número 27 De la colección donde el pelado todavía no existe Y de Pokémon de las cajitas de origen perdido chinos Que vas a poder encontrar en todo el país Argentina en este mismo momento un mega saludazo para quienes nos escriben, para quienes forman parte de RSCine Y también para quienes nos siguen en Instagram, donde siempre estamos publicando más de 12.000 memes Más que cualquier otra compañía de chocolates Y un mega saludazo también para los amigos de... Lucky One, Lucky One que acá lo tenemos al gigantesco Deadpool Al gigantesco Deadpool que todavía nos sigue acompañando, muchas gracias a ustedes Ahora sí nos vamos y nos vemos siempre derechito al vicio Muchas gracias por vernos y que sigan vacacionando con de todo, siempre